Amigos de TechCetera, hoy estamos con Miguel Ángel, él se va a presentar y nos va a contar un poco de lo que hace en ese. ¿Cómo estás Miguel? ¿Qué tal Felipe? Muy bien, muchas gracias, un gusto poder estar con ustedes. Lo mismo digo, y la idea hoy es hablar un poco sobre esos dispositivos vestibles, relojes inteligentes, wearables y demás. ¿Qué tan importante es saber elegir antes de comprar cualquiera que haya en el mercado por el precio? Bueno, eh, aquí es importante tener algunas consideraciones eh, cuando queremos adquirir alguno de estos dispositivos denominados wearables. En primer lugar, bueno, elegir algún proveedor de una marca reconocida que tenga una buena reputación y también que pueda ofrecer algunas características importantes relacionadas con la privacidad y con la seguridad. De esta manera, eh, también, obviamente, es una responsabilidad del usuario poder configurar todas estas opciones, pero también del desarrollador poder ofrecerlas para que el usuario pueda eh, hacer uso de ellas. Entonces, es una combinación de, obviamente, aparte del costo, ¿no? Eh, tener ciertas condiciones que permitan eh, tener una mayor confianza con estos proveedores de, de estos productos. Bueno, y la mayoría de la gente dice, bueno, pero ¿qué tan vulnerable puede ser un reloj? O sea, ¿qué le puede...? interesar a un hacker de mi actividad física o de mi de mi estado de salud cuéntanos un poco este tipo de casos en dónde se han visto cómo se han visto exacto hay algunas investigaciones al respecto que nos muestran que efectivamente esa información puede ser de interés para un atacante eh, sobre todo porque también has de manera similar a, a los dispositivos como los teléfonos inteligentes o como las tabletas, cada vez estamos teniendo más información eh, personal en este tipo de dispositivos. Desde obviamente la información relacionada con la actividad física, la ubicación, hasta incluso, por ejemplo, en el caso de los eh, smartwatches o de los relojes inteligentes, eh, vemos que se pueden configurar eh, las opciones para tener acceso a la mensajería, el correo electrónico, etcétera. Entonces, cada vez tenemos más información sensible dentro de este tipo de dispositivos que puede ser de interés para los atacantes. ¿Y de qué manera? Bueno, hemos visto algunos casos en donde se puede hacer eh, manipulación de la información, incluso el robo de estos datos, eh, por ejemplo, eh, amenazas basadas en la ubicación, ¿no? Consideremos que hay usuarios que todo el tiempo tienen habilitada esta opción, y que si, si alguien está interesado en llevar a cabo algún tipo de ataque, incluso físico, podría saber en dónde está la persona, eh, si puede tener acceso a este tipo de información. Eh, además, también muchas veces este tipo de datos pueden estar en manos de terceros, otras empresas que pueden hacer mal uso de nuestra información. Por eso también es importante conocer las políticas de privacidad cuando se aceptan. Y bueno, si consideramos algunos escenarios un tanto más complejos, que no es... Eh, no deberíamos descartarlos porque en algún momento, dada la cantidad de, esos, de, la cantidad de uso de este tipo de dispositivos, eh, podríamos también considerar que se conectan a otros dispositivos inteligentes dentro de los, de los hogares, ¿no? lo que conocemos como el Internet de las cosas. Entonces, eh, las implicaciones pueden ser mayores. Algunas de estas ideas están basadas eh, simplemente en hipótesis, eh, otras ya en, basadas en investigaciones, pero eh, lamentablemente... Eh, lo que hemos visto es que las amenazas se desarrollan constantemente y pueden afectar a los usuarios de estas tecnologías. Miguel, hemos visto casos que son chistosos, pero no tan agradables para los usuarios. Como por ejemplo, cuando estos dispositivos tienden a ser chismosos y le cuentan al seguro, ¿sí? porque muchos seguros dicen no, mire, yo le puedo bajar su póliza eh, a cambio de que use esta banda. Este es MyWatch y empiezan a ver los hábitos del usuario y después usted, al, de, al año siguiente se dispara el costo de la, de la póliza. Y la gente dice, pero pero ¿por qué? Si yo he sido súper juicioso, yo no salgo de mi casa, pero tampoco hago ejercicio, tampoco duermo lo suficiente. Eh, recordemos que estos dispositivos inclusive miden la saturación. Entonces se han visto casos en donde para muchos empiezan a llamar los servicios de ambulancia y dicen, necesitan ambulancia o los servicios funerarios entonces, ahí ¿dónde está esa línea entre la privacidad y la conveniencia Miguel Ángel? ¿Cómo, cómo sabemos que, que por ejemplo, una marca u, u otra empieza a ser conveniente antes de comprar el dispositivo? Ese es un punto muy importante, ¿no? La línea es muy delgada y muy eh, difuminada incluso cuando consideramos que eh, las empresas pueden tener acceso a este tipo de información y obviamente eso ya tiene otro tipo de consecuencias, otras implicaciones que ya están muy relacionadas con la privacidad. Bueno, aquí es muy importante entonces lo que decía hace un momento, ¿no? conocer los términos y las condiciones de uso para saber qué tipo de información se está recopilando, qué tipo de información se está compartiendo con terceros y de esta manera tomar una mejor decisión. Pero bueno, también hay que ponernos del lado del usuario y entender que muchas veces cuando no aceptamos este tipo de, de términos, pues difícilmente vamos a poder hacer uso de todas las características de, del dispositivo o del dispositivo mismo como tal. Entonces, eh, aquí vienen otro tipo de prácticas, donde nosotros ya podemos también eh, determinar o configurar la manera en la que vamos a utilizar el dispositivo. Por ejemplo, eh, una muy buena pr práctica que solemos recomendar es que cuando el usuario no requiera eh, alguna aplicación que acceda a la ubicación, que la deshabilite directamente desde el dispositivo. ¿no? Y De esta manera se deja de compartir este tipo de información con terceros. Eh, una práctica muy sencilla, basta con eh, deshabilitar un botón para poder eh, aumentar nuestra privacidad. Entonces, sí, es un juego, ¿no? es, es una, una condición en donde los usuarios, nosotros tenemos la posibilidad de configurar de una mejor manera nuestros dispositivos para aumentar la seguridad, la privacidad y también de esta manera que terceros no estén accediendo a ese tipo de, de información. Miguel Ángel, yo he visto casos bien particulares de smartwatches que se ven muy parecidos a, a otros de otras marcas muy conocidas y... Eh... Cuando uno les pregunta a los vendedores, o inclusive hasta los fabricantes, la política de, de manejo de la información, ahí hay como unos, unos negros bastante grandes, no, no, son, no es clara. Entonces, muchas veces uno les pregunta, oiga, y la información, cuando está dentro del dispositivo, queda encriptada, cuando viaja, va a ser encriptada, cuando está en descanso, es encriptada, y muchas veces no lo saben, y tampoco hablan de actualizaciones. ¿Qué peligros hay ahí? Ahí es justamente donde vemos la parte negativa de la manera en la que utilizamos esas tecnologías, sobre todo porque hablamos ya de las ventajas que nos puede brindar para conocer nuestro estado de salud, toda la información relacionada con la actividad física, etc. Pero vemos este tipo de condiciones en donde, por ejemplo, la información que que se almacenen del dispositivo, que incluso se comparte eh, o se almacena en otra en otra parte, ¿no? eh, quizá en un servidor, qué medidas de seguridad tiene? ¿no? Por eso hablábamos al principio de la reputación que tenga la, la marca, la empresa y sobre todo las prácticas que implemente para mejorar la, las, la tecnología, ¿no? hablando principalmente del dispositivo como tal, de las aplicaciones que se desarrollan, del software en general que puede ser susceptible a vulnerabilidades y de las prácticas que tengan en el manejo de la información una vez que está almacenada en la nube, por ejemplo, o en algunos de sus servidores. Y de hecho aquí es donde vemos eh, las posibles vías en las cuales un atacante podría eh, comprometer un dispositivo de este estilo. Por ejemplo, en este caso hablamos de los servidores de las empresas. Pero ¿qué pasa cuando también el usuario todo el tiempo tiene habilitada la opción del Bluetooth? Alguien podría... Eh, conectarse, una mala práctica que también fácilmente podemos deshabilitar. Eh, cuando no actualizamos las aplicaciones, porque muchas veces también hay actualizaciones de las apps que el usuario no instala. Entonces, otra buena práctica, eh, actualizar nuestras aplicaciones, el sistema operativo del dispositivo. En fin, aquí vemos entonces que estas posibles vías que los atacantes pueden aprovechar, eh, también pueden ser eh, mitigadas, ¿no? es decir, los usuarios podemos llevar a cabo prácticas que nos ayuden a aumentar o a mejorar nuestra seguridad. Miguel, y hay una cosa que a mí me, me preocupa sobremanera y que de hecho eh, me ha pasado, o bueno, a uno de, de, de los miembros de mi familia cercano, en algún momento perdió su smartwatch, que era muy bueno, muy seguro, pero lo perdió. Cuando uno deja de tener contacto, eh, Muchas cosas, puede, muchas cosas pueden pasar. Y a, apenas pasó, a mí me llamaron y me dijeron, ¿qué debo hacer? Entonces yo les dije, traten de borrarlo remotamente. Me decían, ¿pero por qué? ¿Quién va a querer eso? Y después le empezaron a, a llegar notificaciones de que alguien que lo había encontrado logró burlar la seguridad y estaba intentando hacer transacciones. ¿Qué tan frecuente es esto? Porque existen eh, opciones como Apple Pay, Samsung Wallet, Google Wallet, y de ahí se desprenden muchos más que funcionan eh, por el protocolo de, de pa pagos sin contacto del smartwatch, ¿no? Entonces, ¿qué cuidados debemos tener ahí? Exacto. Y quizá en ese momento no sea tan frecuente, pero ¿qué va a suceder en los próximos años cuando empezamos a utilizar eh, este tipo de pagos de una manera más cotidiana, de una forma eh, frecuente? Y en realidad, eh, esto... Ya lo vemos que tiene ya también otro tipo de consecuencias, ya incluso una afectación patrimonial, eh, y no es lo único. ¿no? Por ejemplo, yo he sabido de casos en donde los teléfonos inteligentes se pierden, logran acceder a la información, a los contactos, y derivan en otro tipo de prácticas, como extorsiones, como fraudes, como difamación, o ¿no? incluso enviando mensajes a los contactos. Entonces, algo similar puede ocurrir, lamentablemente. Eh, así que esta buena práctica de eliminar la información de forma remota eh, deberíamos aplicarla, sobre todo eh, considerando que, bueno, eh, es muy posible que el dispositivo no lo vamos a recuperar, pero sí podemos eliminar los datos que pueden comprometernos de otra, de otra manera, de otra forma. Entonces, sí, aquí también entran otras buenas prácticas que podemos llevar a cabo con usuarios. Y la idea entonces general es que, bueno, los desarrolladores de estas apps tienen eh, cierta responsabilidad respecto a la seguridad y a la privacidad del usuario, pero nosotros también debemos poner de nuestra de nuestra parte para eh, utilizar esta tecnología de una forma cada vez más responsable. Miguel Ángel, para terminar, ¿cuáles son los conceptos o los consejos así uno, dos, tres, cuatro, cinco para que la gente eh, pueda tener algo de paz mental? al comprar y usar un smartwatch. Eh, ya, ya hablábamos de unas de estas recomendaciones, eh, Felipe, pero por ejemplo, ah, decíamos actualizar eh, las aplicaciones y el software. Eh, configurar la, el bloqueo de los dispositivos, ya sea con un, la huella, con el PIN, etcétera. Si es posible habilitar la autenticación en dos pasos porque si alguien intenta acceder a nuestros dispositivos no, no le va a bastar con la contraseña sino con lo que se conoce como el OTP, One Time Password o contraseña de un solo uso que también eh, muchas veces se configura con otro dispositivo y que permite eh, que se agregue una capa adicional de seguridad. Eh, configurar. Eh, las opciones de emparejamiento para que solamente esté con dispositivos autorizados. ¿no? Esto lo podemos manejar incluso desde el hogar o cuando salimos eh, desde hace un momento. Las opciones como Bluetooth ¿no? para poder conectarse a otros dispositivos. Eh, algo muy importante, visitar las aplicaciones o descargar aplicaciones desde eh, los sitios eh, legítimos, ¿no? los, los sitios autorizados para descargar O sea, solamente visitar aquellas eh, repositorios oficiales eh, ya hablábamos de mantener el software actualizado, eh, evitar hacer alteraciones en los dispositivos que también eso muchas veces pone en riesgo en las aplicaciones sobre todo porque hemos visto casos en donde cuando se busca hacer el jailbreaking o rutear los dispositivos, se abren puertas, backdoors o se, se pierde la configuración, incluso también se pierde la garantía del fabricante. Entonces, es una mala práctica que podemos evitar, eh, limitar las, eh, los permisos de las aplicaciones sobre el dispositivo y que esto va de la mano con lo que decía hace un momento. Si no vamos a utilizar eh, alguna característica como la geolocalización, bueno, deshabilitar esa opción, deshabilitar eh, la, lo de Bluetooth en algún momento... Revisar qué tipo de permisos entonces eh, solicitan las aplicaciones sobre el dispositivo sobre el dispositivo, para saber qué tan intrusivas son, porque eso también es muy importante. Eh, a veces para funcionar no requieren todos esos eh, permisos o el acceso a los contactos, a las videollamadas, eh, a los mensajes, etcétera. Entonces eso también va a limitar la manera en la que eh, acceden a la información o incluso optar por alguna otra opción. Eh, otra aplicación que no sea tan intrusiva. Entonces, en general, vemos que son estas prácticas que puede llevar a cabo el usuario. Yo le añadiría una última, y es que miren la vida útil del dispositivo. ¿sí? Y pasa mucho, por ejemplo, en, en días de promociones como el Black Friday o inclusive localmente el día sin IVA y demás, que los fabricantes dicen, o las tiendas de retail, oiga, tenemos la mega promoción de un dispositivo que ya saben que la vida útil está terminando y no va a tener actualizaciones. Vale la pena que el usuario se lea eso y, y vea, por ejemplo, el framework de uso del reloj, hasta cuándo se va a actualizar, cuántos años le quedan y demás, porque si no, como dicen por ahí, lo barato les puede salir caro. Exactamente, eso también es un excelente punto, sobre todo porque hemos visto que ya algunas versiones de dispositivos inteligentes, eh, dejan de, de recibir las actualizaciones que son muy útiles, ¿no? sobre todo cuando aparecen ya los exploits que para amenazas conocidas o ¿no? vulnerabilidades conocidas. Ese es otro buen punto, eh, considerando también la obsolescencia programada ¿no? de este tipo de dispositivos. Perfecto, Miguel Ángel. Muchísimas gracias y como siempre te esperamos en texetera.co. Claro, muchísimas gracias Felipe, es un gusto como siempre y ojalá que tengamos más oportunidades de seguir conversando de estos temas.